Javi, vente a comer que tengo sopa y carne. ¿A qué hora viene? Si quieres venir a comer cocido, que he hecho cocido de garbanzo Calentito, tengo guisantes con jamón, tengo guisantes con jamón, con jamón, ¿vale, mi niño? Y algo más, no sé. más buenas ayer porque de un día para otro están más buenas ven mañana a comer y que hay consomé y y hago librito he guardado dos fiambreras de esas pequeñas para congelar porque está está está muy rico hijo y así ya tienes para varios días también los superbares que tengas ahí hueveras, hijo vale Tengo guisantes <susurra> con jamón. Tengo guisantes con jamón. Con con jamón. Jamón, jamón, jamón. Con jamón. Jamón. Tengo guisantes con jamón. Tengo guisantes con jamón. Y algo más no sé.